El cuento El pan de Federico es un cuento destinado a alumnos y alumnas de 9 a 10 años de edad. Los temas que aborda, con los que se puede trabajar, son las diferencias individuales y la diversidad, la cooperación y el trabajo de equipo, creer en uno mismo, el sentimiento de pertenencia e individualidad, el todo es más que la suma de las partes. También, la solución creativa de los problemas, el valor de la amistad, el esfuerzo y la superación personal, la motivación y la vocación. El pan de Federico. Había una vez un panadero que se llamaba Federico. Federico había heredado su oficio de su madre Antonia y su madre de su abuela María, y su abuela de su tatarabuela Marisa, que era la que se había inventado la fórmula. Federico hacía un pan exquisito, y hacía siempre 50 panes, porque en su pueblo había 50 habitantes. Y además, a cada uno se lo hacía a su gusto. Por ejemplo, a la señora María le hacía un pan muy blanco, como su piel, porque todas su familia eran muy blancos y les gustaba el pan blanco. A la señora Pepita le hacía un pan con semillas, con muchas semillitas de todas clases y de todos los colores, como las pecas que tenían todos ellos en su familia. Y al señor Justo, a este le hacía un pan muy tostado. A él le gustaba que fuese muy tostado porque sus brazos estaban muy tostados por el sol de tanto trabajar. Todo el mundo quería mucho a Federico, y cuando les llevaba el pan, le daban una moneda y una pizca de sal del salero de la casa. Federico cogía la moneda, se la metía en el bolsillo y la pizca de sal la iba poniendo en una saca y juntándolas todas. Y con eso, hacía la masa del pan siguiente. Y así cada día. Un día, a Federico le llegó una invitación. Era una invitación para participar en un concurso de panaderos de la Alta Italia, ¡Wow! ¡Oh, mío, caro bambino! Él se puso muy contento. ¡Qué emoción! Tenía que participar en un concurso con los mejores panaderos de toda Italia. ¡Oh! ¡Wow! Pero pronto pensó, ¿cómo voy a competir yo con, e con, con estos panaderos tan famosos? Si ellos tienen unas harinas exquisitas y unas levaduras especiales, seguro que no puedo. Pero todo el mundo en el pueblo le animaba, venga Federico, que tú puedes, que sí, que eres muy buen panadero, ánimo. Y Federico pensó que iba a innovar, que iba a hacer una receta más exótica y así ganaría el concurso. Así que se adentró en el bosque, estuvo todo el día recorriendo el bosque, cogía una frutita de allí, una semilla de acá. El caso es que cuando salió por la tarde del bosque, pues llevaba una cesta con muchos frutos y muchas frutas. ...y se encerró a preparar el pan. Todo el pueblo quiso apoyar a semejante iniciativa, era su panadero... ...así que se fueron allí a esperar, a ver cómo ocurría la cosa. Mientras tanto, pues comieron pan con chorizo, chorizo con pan y choripán. Era para cenar. Se lo pasaron muy bien, les encantaba. E incluso se pusieron a hacer música... Se pusieron a cantar, para pam pam pam, para pam pam pam, para pam pam pam pam, pam, hicieron de todo. Sí, sí, incluso bailaron. Y ya pasó la noche y a la mañana siguiente se abrió la puerta de la panadería. El pobre de Federico apareció abatido. Había probado 49 recetas distintas, poniendo, quitando tal, y no consiguió cocer ni una sola. Había fracasado. El pobre no sabía qué hacer, ya no iba a estar y la gente, la gente del pueblo le miraba un poco desilusionada también. Qué pena, con lo buen panadero que es. Ya se marchaban cada uno a su casa cuando de pronto se oyó la voz de Marisilla, que era una niña pequeñita, sí, muy inteligente, que siempre era muy amiga de Federico y siempre le, decía, le, le gastaba bromas. Federico, Federico, no puedes dejarnos sin, sin, sin ganar ese concurso, ¿por qué no pruebas una última vez? Somos, has hecho 49 pruebas y somos 50 y nunca nos dejas sin pan a nadie, así que prueba una vez más. Federico Federico se, se, se estremeció por lo que le había dicho Marisilla y, y dijo, vale, lo intentaré, pero con mi receta. Y eso fue lo que hizo. Federico cogió la pizca de sal de cada uno de los del pueblo que había ido guardando y la mezcló con su harina e hizo un pan, olé de pan que hizo de rico y olé del concurso que ganó, porque sí, Federico ganó el concurso, era el pan más exquisito de la forma más sencilla, donde todo el pueblo, su esencia, estaba ahí, en ese pan. Y colorín colorado, este cuento con mucho pan se ha acabado. Ahora os quiero hacer unas preguntas sobre el cuento que acabáis de escuchar, El pan de Federico. ¿Por qué Federico no hace todas sus barras de pan iguales? ¿Con qué pagan los clientes a Federico? ¿Por qué pensaba Federico que su pan no podía ganar el concurso? ¿Cómo apoyan los vecinos del pueblo a Federico para ganar el concurso? ¿Cómo podrías ayudar a un amigo o a una amiga a hacer algo que desea, pero no se atreve? ¿Qué piensas que hace que la sal que Federico ponía a su pan fuese tan especial? Piensa en las ocho cosas que hacemos muy bien. Escríbelas y léelas a tus compañeros y compañeras. Y ahora, inventa una superpalabra, pero hazlo con las iniciales de los nombres de todos y todas tus compañeros. Sí, los compañeros y las compañeras de clase, coge las iniciales de cada nombre, las vas juntando y te inventas una super palabra. Cuando lo hayas hecho, la lees en voz alta. Ya veréis qué risa.